¿Con tan Carlos? Ya están ahí, ¿no? ¿no? ¿No los ven? A ver, presenta, ¿de qué se trata la sesión ah, ahorita, ahorita, ahorita, les, les explico, están los dueños de un terreno que está a un lado de un río que está siendo invadido ahí en Marfil, y, este, y nos vieron a platicar el estado actual de, de ese problema. Son. Eh, Jesús Mejía, el ingeniero Jesús Mejía, su esposa Laura Arroyo, eh, y tienen, eh, veo otras dos personas que entiendo que son eh, vecinos de ellos, Jorge León y Gabriela Rodríguez, a quienes les voy a pedir que abran su, su eh, tanto su cámara como su micrófono y puedan este, explicarnos a ellos ya estamos en Facebook, en vivo, y pueden explicarnos eh, qué es lo que está pasando en, en esa parte de, de la ciudad de Guanajuato, que está eh, a un lado de Marfil. Sí, este, ¿sí nos escuchan este, Laura, Jesús, eh, Jorge, Gabriela, Rodríguez. Sí, también, también Jorge y Maite, que somos otros vecinos. Sí, sí, sí, Jorge, por favor. Bueno, soy, soy otro Jorge, no soy Jorge León. Ah, ok. Es que dice, eh, la, la pantalla dice Jorge León. Jesús Mejía es, es este, es esa, ¿no? Jesús sí. va a estar con Laura. El iPad, a ver. Eh. Es que estaban en la sala de espera y tengo que ponerles aquí que, que puede iniciar. y Ya creo que ya. Reactivar el audio y reactivar el video. ¿Participen? Sí. Ya nos introdujo él. A ver tú, sí. la luz. Sí, entonces aquí están ya, este, bueno, los que estuvieron con nosotros la vez pasada, eh, Laura y su marido, este, Jesús Mejía, para que nos platiquen, eh, la continuación de, de aquella invasión que alguien está construyendo un hotel, aparentemente eh, sobre bienes nacionales una persona que compró un terreno de mil metros y que hoy ya tiene evidentemente mucho más de los mil metros y este y parece ser que no tiene eh, su legalizada situación eh, por la construcción que está haciendo así que adelante Jesús por favor hola buenas tardes a todos Memo aquí, aquí sí. estamos Laura y yo presentes Sí. Para darles un, un, una introducción muy, muy corta acerca sí. de lo que está sucediendo en este pulmón, en este pulmón verde que, que tenemos todavía en, en marfil. Sí. Sucede que hace dos años inició el, el, el vecino eh, el cual sí podemos nombrarlo, él, él no es innombrable, sí, él sí es nombrable. Eh, compró un terreno, tengo entendido a un particular, y a ese terreno le, le sucedió lo que a la colcha de la abuelita, que cada vez se hizo más grande y más grande, porque él, él, él siguió el principio del, del huevo estrellado en la cacerola, así que se, que, que se extiende para todos los lados, y él también así se extendió para para norte, sur, este y oeste. Y también le dio por invadir un cuerpo de drenaje de agua pluvial que resulta ser el brazo derecho del río Guanajuato. Uh -huh. Entonces ahí fue donde empezó toda la historia, porque él, en su afán de querer construir, tengo entendido, un hotel de de, de cuatro pisos que no sé si eh, eh, la región de para suministrar agua, energía eléctrica y drenaje para, pues si son cuatro pisos, vamos a suponer que sean seis suites por piso, serían 24, 24 suites y, y por cuatro, por seis personas, estamos hablando de más de 100 personas así de golpe y porrazo. Sucede de que empezó a construir un muro de contención justo en el cauce del, del, del arroyo del brazo derecho del río Guanajuato, sin permiso alguno. Tenían, ellos argumentaban, los albañiles, por, hace dos años, los albañiles argumentaban porque el arquitecto responsable de la obra le corrió, eh, argumentaban con, con un documento que traían en la mano, que ese era el permiso de construcción, eh, para talar eh, el permiso eh, para talar los árboles. Y en realidad el documento no era más que una solicitud para podar un árbol cuyas ramas interrumpían el suministro del, del flujo eléctrico para las casas nuestras. Yo le agradezco mucho a ellos que se hayan preocupado por el suministro de nuestra energía eléctrica, pero con ese, con ese documento así de, de falaz, que no era más que una solicitud para cortar una rama ellos terminaron talando más de 40 árboles hace dos años llamamos al presidente municipal vinieron varios otros de su gabinete de la presidencia municipal y juraron y perjuraron de que aquí jamás se iba a construir nada y que nadie estaba por encima de la ley dijo nuestro presidente navarro que nadie estaba por encima de la ley clausuraron en ese entonces, hace dos años las obras, y para nuestra sorpresa, hace cuestión de seis semanas, no, como tres. han reanudado actividades nuevamente, y le están dando con todo de nuevo a la cañada, ese es el asunto, y la verdad es que, aparte de que están construyendo un muro así de proporciones faraónicas, también en su afán de expanderse, están socavando la curva de la, el, el talud de la curva de la carretera federal. federal que está justo entre el gas butano y el, la palapa de mariscos de, llamada pulpo loco. Entonces, a todas luces, no, no tiene, continúan sin permiso a todas luces, porque estamos viendo un documento en el cual la Conagua le participa al ingeniero Juan Carlos Delgado Zárate le participa el, el documento, lo están viendo ustedes ahorita, que fue declarado en el diario oficial del 21 del, del 9 de noviembre del 21 este, que es un mmm, mmm, que el arroyo es un afluente derecho del río Guanajuato el cual reúne las condiciones para ser declarado bien nacional. Eso está notificándole con agua a través de este documento fechado el, 10 de, el 5 de diciembre el 2019. del 2019. ¿Sí? Le está notificando al ingeniero Juan Carlos Delgado Zárate que es un arroyo declarado bien nacional. Yo no me explico entonces ahora. ¿Cómo es que reanudan actividades allí? Es todo lo que tenemos por el momento que decir. Es sí. evidente, sí. es evidente que sí. una vez más el señor Delgado Zarate, junto con Alejandro Navarro, siguen haciendo una más de sus Acabamos de descubrir, Carlos y yo, otra. Acá por la Sauceda. Este permiso que están aquí, tengo teniendo que es atrás del gaucho, es así. Jesús Es así. Es, es así. El cuate este es un motel de paso que está rumbo a Joventino Rosas, enfrente de la Sauceda, ya por nuestro el periódico, el, el correo. Los Flamingos. Sí, por ahí. Este es dueño. Este cuate compró a, a, al arquitecto Puga, ese bien pero ahora están otra vez violentando el derecho al construir punemente esa obra. Entonces yo creo que llega el momento, aquí Esparza, que es una experta en el medio ambiente, ¿Qué es lo que procede en esta denuncia pública para que se detenga esta arbitrariedad de Esparza? Sí, bueno, Carla Piñón tuvo el documento previamente. Y este, ella tiene una opinión al respecto, quisiera pedirle a Carla que si nos das tu opinión, por favor. Sí, abre tu sí. micrófono. Sí, sí, con mucho gusto. Este, pues sí, una vez más, muy molesta por todas las omisiones de la autoridad que se están ejerciendo. Específicamente, sí, si ya Conagua determinó que esta zona es una zona federal, bueno, con agua deberá de emitir las sanciones pertinentes, pero en primer lugar, el licenciado, el ingeniero Zárate tuvo que ser el primer freno para evitar que esta construcción se hiciera. Entonces, ahí estamos viendo otra vez que la, la poca competencia o la ineficiencia de nuestras autoridades municipales, que no toman cartas en el asunto, que no conocen la legislación y que dejan hacer las cosas como se les da la gana. Como sociedad, ¿hasta dónde vamos a permitir esto? No sé. No sé hasta que hasta que nosotros nos organicemos y realmente exijamos que se cumpla la autoridad. Creo que una vía podría ser Semarnat, la otra vía podría ser eh, revisar el Código Territorial del Estado de Guanajuato y el Reglamento de Desarrollo Urbano Municipal. Porque entonces, ¿dónde está lo que pregona el Código Territorial eh, de el Código Territorial para el Estado de Guanajuato? ¿Dónde están la, la, las acciones sustentables? Son de los primeros artículos que nos marca. ¿Dónde están? Vámonos al Congreso. Vámonos al Congreso y exijamos que, que, que, que esto se aclare. Vámonos con Semarnat, Profepa, estos árboles que quitaron. Tengo entendido que ya ellos hicieron una visita técnica y que ellos multaron. Pero fíjense lo que vale una especie protegida. Tres mil pesos. Ese es el valor de una especie que está en peligro, es, una, es el valor de una especie que está en riesgo, es inaudito. No podemos permitir que alguien que tenga la capacidad económica de pagar y de deforestar, de, tenemos en Guanajuato, los árboles son una, una estructura biológica que nos sirven para, para retener incluso la basura que viene de todas las calles y más si es el río Guanajuato, que es nuestro cauce principal, que es por donde pasa toda nuestra agua. No, no se puede permitir que cosas como estas pasen, porque esto va a derivar además en un riesgo y en una vulnerabilidad de la población y de los vecinos que están aquí ahorita presentes. eso es un riesgo para ellos. Al momento en que alguien empieza a hacer un muro, una construcción, eso es una obstrucción del afluente del agua y esto puede detonar en un riesgo. Entonces, si sí se debe de solicitar pues una respuesta a, a, al municipio. Tendríamos que revisar eh, el reglamento municipal el, y el código territorial para tener todo el sustento legal y poder hacer un escrito eh, pues para, para, para exigir que se, que, que, se, pues, que se respeten las áreas. Qué, qué triste realmente, ¿Qué, qué, qué, ¿qué piensa doctora Esparza? Bueno, pues yo lo que veo es un problema de, de que aparentemente en el escrito lo único que se manifiesta es que es una zona federal y que ya existe la delimitación este, de acuerdo a las coordenadas UTM que hacen eh, el ramal, digamos, de la, del arroyo. Aquí lo curioso del caso es que ya debió haber existido eh, la denuncia por parte en este caso de desarrollo urbano. O sea, si ya tiene el comunicado por parte de la autoridad, hay que remitir esto a Profepa, porque recordemos que no tiene facultades de inspección y vigilancia sobre aspectos de carácter federal, que sería el caso de... Ellos tendrían que haber tenido un permiso por parte de Conagua, de ocupación de terrenos federales, únicamente para aspectos de cimentación, o no sé qué sería el, el, el, el asunto, ¿no? Entonces, sí están alterando y evidentemente están generando un daño ambiental federal, no nada más municipal. Aquí, yo no sé si ustedes ya están enterados, si la denuncia está en Profepa, y él con esta información debió, debió haber de manera ipso facto, ir a, a anular los permisos locales de construcción que tenía ¿no? Porque esta, esta misma obra le debió haber presentado de carácter municipal eh, la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular, que creo que tiene facultades, pero ya interviniendo eh, un elemento eh, de permiso de ocupación de terrenos federales, ahí debió haber informado y asesorado, al, al en este caso al promovente, que eh, se requería eso ahora. La manifestación de impacto ambiental municipal estatal o federal eh, tiene un proceso de consulta pública con los colindantes. Entonces está todo hecho un poco extraño, ¿no? Ahora ya sé que es un problema histórico, no es de ahorita, ¿no? Se ha venido evolucionando porque recuerdo que hace tiempo se presentó esto, pero aquí hay que ver cómo está la denuncia con, con Profepa. El municipio no tiene inspección y vigilancia, su área. Quizás su única área de inspección y vigilancia es fiscalización y los inspectores que tiene esa área, ¿no? Ya debieron haber eh, clausurado los permisos, ¿no? Y También con agua obra, y tiene... Ay, la hay... obra inclusive, ¿no? Yo creo que este mecanismo, que es eh, algo que es público, eh, se convierte en una denuncia de carácter público, es la importancia es. de estar aquí todos. Es una denuncia de carácter público, pero que sí tiene que ser llevada a las sanciones por parte de Conagua al momento de ser de, de ámbito federal. Claro, Entonces, ese claro. es el primer paso, no eh, acercarnos a las autoridades de Conagua hacer la denuncia y que emita las sanciones correspondientes por esta invasión. Se tiene que cumplir la legislación sobre la materia del agua y tiene que estar relativo o, o, pues, sí, a, lo, a lo que hay vigente con el código territorial y con el reglamento de desarrollo urbano. Y es, eh, la, las presas, los ríos, los arroyos, y sobre todo que son arroyos principales, por ley deben de ser libre de invasiones. Entonces, no hay manera de que esa construcción esté así. Si alguien del ministerio... ¿Ya ¿Hay denuncia? Debe la de haber una es, denuncia, hay denuncia y debe, sí, y hay que, acercar, hay que acercarnos a Conagua, porque es la autoridad que es la que puede dar esa sanción, porque es la competencia federal. Entonces, hacer una denuncia pública y, y urgente. Y urgente. Se Conagua que... es normativo, tiene que ser sí. Profepa No, no, no, porque Conagua, en materia de agua, el Código Territorial de Guanajuato sí le da la facultad a Conagua, casi todos los códigos territoriales le dan la facultad a CONAGUA para que ellos emitan las sanciones correspondientes. Entonces, ahí sí tendría que, que acercarse a CONAGUA porque son quienes se encargan. Ellos van a requerir estudios topográficos, van a requerirles una serie de estudios que deben de hacerse, Las delimitación de la zona, la y zona de protección, la zona de a, la zona federal a municipios en zonas urbanas, Cuántos puentes hay, que, si se están construyendo alcantarillas, si hay acueductos, si hay oleductos, si hay gasoductos, por ejemplo, en este esto que mencionaban, que estaba la gasolinera presente. Los cruces también de los cauces, o sea, todo esto le compete a, a, con agua y también, sobre todo, la, la socavación y la erosión que se está causando al hecho del cauce. Esa es otra cosa que con agua también tiene que ver. Entonces, tiene que mandar un inspector para que emita las sanciones correspondientes. Pero, de Pero denuncia, que, que, que haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia. El órgano de inspección y vigilancia, el que tiene facultades legales para llegar, intervenir, hacer eh, la visita oficial con los notificadores y los inspectores, es directamente el profeta. Quizá el, el órgano eh, normalizador, en este caso con agua, este pues de alguna manera puede iniciar ya con esta misma carta, debió haber iniciado el aviso directamente a, Pro, a Profepa. Pero hay una quien... denuncia, Esparza. No, no hay una denuncia. Evidentemente, evidentemente es un documento interno que yo veo que, que le envían al, al encargado de desarrollo urbano, diciéndole que, pues, bueno, su consulta es muy real, es decir, son terrenos federales, o no terrenos federales, más bien es, Zona federal marítima eh, no. terrestre, punto. Y tiene colindancia, obviamente, con un brazo este, alimentador de un río. O sea, no es tan complicado ni tan teórico. Es decir, y quien tiene, evidentemente, las, ahí dice, ahí dice la, en el escrito, yo le saqué un, una imagen y básicamente, este yo he hecho trabajo en muchos de estos, ¿eh? En relación a cuando se junta Semarnat, cuando se, eh, se junta con Agua y cuando es la parte municipal, ¿no? Pero hay que no. hacer una denuncia, no hagan bolas a las gentes. Sí, sí, sí. Hay sí. que claro, claro, y pedirle. El órgano es, es Profepa, Y Lo y pueden hacer con Internet. Agua. Y con llevar, de hecho, la Ley de Bienes Nacionales, en su artículo 3, en el 7, en el 8, en el 13 y en el, en el 20, este, nos dicen que, cuáles son todas aquellas herramientas que nosotros podemos usar. Eh, también hay una, en la Ley General de Aguas Nacionales, en el, el artículo 17, también dice que el ejecutivo, es don, es, el ejecutivo puede negar la concesión si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos, todo lo que le, le pide la ley, los estudios topográficos, los de causa, todos los que les mencioné anteriormente. Si se crea una concesión, escuchen bien, de un acaparamiento contrario al interés social, que es lo que está sucediendo ahorita. O también, sí y, y, y más, ¿no? Pero este es lo, lo importante, ese acaparamiento que hay ahorita de este sitio, si sí, la ley nacional de aguas nacionales, la competencia es con agua. O sea, con agua es quien tiene que emitir la, la sanción, quien tiene que mandar a verificar, que creo que la verificación ya está hecha, entonces tiene que emitir esa sanción, pero debe de existir una denuncia. Eh, eh, si me permiten, ¿puedo abundar un por poquito favor. en el tema? Sí, por favor. Eh, el lugar donde están a, trabajando al día de hoy está muy próximo a una alcantarilla que drena todo el agua que escurre de las teresas por abajo de la curva de la carretera para posteriormente desfogar al río Guanajuato. Esa alcantarilla es de la época del porfiriato. Tiene un interés bastante importante en la historia de la introducción del, de las vías ferroviarias a Guanajuato y la están poniendo en sumo peligro porque con la trepidación de los, de, de los vehículos día, tarde y noche a través de esta carretera, y con algo que contribuya a la madre naturaleza, con alguna pequeña lluvia que se nos venga espontánea por estos días, lo más seguro es que vamos a terminar por ver esa carretera trunca. También quisiera comentar que nunca han manejado ni exhibido licencia de construcción de dos años para acá. Por eso, es, por eso fue que hace dos años les suspendieron la obra y les pusieron los marbetes correspondientes. Licencia de construcción nunca la han tenido. Impacto ambiental, todo lo que lleva, tampoco lo han manejado sí. ellos. Podemos ver, si, si son tan amables de acceder a Google, vamos a ver que, que esta, cañada, esta cañada por donde pasa el brazo del río Guanajuato era, era un verdadero vergel antes de que pusieran la mano los albañiles pagados por nuestro vecino. Y la verdad... Eh, la primera impresión que tuvieron, me voy a remontar hace 42 años que vivimos aquí Laura y yo, este, la primera impresión que llevaron mis suegros cuando conocieron el lugar donde habíamos comprado nuestra casa en aquel entonces recién casados, en aquel entonces Laura esperando los bebés, este, nos, se sorprendieron. De, lo, de la abundante vegetación que teníamos todo alrededor. Había un restaurante en aquel entonces que se llamaba Los Eucaliptos, que lo, lo lo, lo, lo, lo, los propietarios eran la familia Cordero. Se llamaban Los Eucaliptos porque todo esto era una área enormemente densa de eucaliptos y jacarandas. Y fue, fue verdaderamente vergonzoso las acciones que tomaron ellos en su carrera desenfrenada para construir ese muro de, de, de contención y, y, y ver cómo le cegaban la vida a los árboles. El procedimiento que hacían los albañiles era clavarles varillas en el tronco a los eucaliptos hasta esperar y a las jacarandas hasta esperar que ellos mismos se secaran. Y una vez secos, argumentaban pues, que era por el bien de, de todos los vecinos para que estos árboles no se vinieran abajo. Y así fue con, todavía cuando tuvimos la visita de nuestro presidente municipal y se, pudieron ellos verlo, que había varios árboles todavía con las varillas clavadas en el tronco, esperando que ellos, que ellos murieran. Fue una fue de de veras un, una deforestación salvaje la que hicieron en esta cañada. Aparte, del, de que Aparte de que, como dije desde un principio, el terreno lo han ido expandiendo, expandiendo sobre sobre lo que vaya sobre las tiras de terreno que caprichosamente dio el, el acceso aquí por el laurel y, y también este, el, derecho de vía. el derecho de vía y por último invadir la cañada del brazo derecho del río Guanajuato es todo lo que tengo que decir pues hay que presentar sí, sí. una denuncia Jesús Si no se presenta una denuncia no va a proceder más hay que ir ante Conagua y ante Profepa nosotros apoyamos mucho al grupo de Santa Rosa con el con un caso de Cucursola. el presidente municipal quiere su denuncia ante la profepa y la profepa suspendió las obras de Cucursola. no se te oye Piri el cuate de cucursola fue suspendido porque el apoyo que le dimos a, a la delegada Cabrera fue determinante ella, ella y el grupo de habitantes de Santa Rosa denunciaron eh, la, lo que estaban haciendo este grupo y fue suspendida la obra. Yo creo que llega el momento, Jesús, de que hay que ir mañana a denunciar tanto en Conagua, como dice la señora Carla, y como dice el doctor Parza, en Profepa, en las dos partes, denuncia para que suspendan la obra. Y verás que sí, sí, se va a lograr. Yo estoy seguro que ahorita ya están hartos de tanta corrupción en la ciudad de Guanajuato. Esa es mi convicción personal. ¿eh? Oye, ese es Profepe del Distrito Federal, Javier, ¿no? Eh, no eh, que, lo, que nos, lo que nos estás comp compartiendo ahí dice Colonia Jardines de la Montaña, al que al día trapan. Lo que estás compartiendo en la pantalla. Javier. Sí si hay que denunciar y en la denuncia hay que solicitar las visitas de, de inspección como lo marca la Ley Nacional de Aguas de la, en el artículo 183, porque ellos son quienes, esos inspectores son quienes van a emitir las sanciones o quienes van a desahogar todas las pruebas para el cumplimiento o el incumplimiento de, de esto. Profepa normalmente se encarga, por ejemplo, libertad, lo de los árboles, lo patria, de ficción, pero ya específico para el agua es con agua. La comisión es quien tiene la atribución de tomar, de, de, de tener, de sancionar o de emitir sanciones o de dar un permiso. Y por otra parte, pues también se tiene que hacer un llamado a protección civil, porque desde, desde que esto es un riesgo, desde que es una obstrucción, yo creo que también sería bueno hacer un llamado a protección civil para que hagan uso de la fuerza pública, como lo dice la ley, como lo marca la ley, por esta invasión y este acaparamiento de una zona federal. Que pues al final del día va a afectar a, todo, a todas las personas, a toda la ciudad. Y más porque tienen arriba una cuenca. O sea, arriba está eh, la cuenca de la esperanza. Tenemos tres presas que vienen en serie. que Parte del afluente que llega a ese vaso viene de esas tres presas, tanto de la soledad como de la, a la esperanza, burrones. Y en tiempo de lluvia, pues bueno, toda esa afluente pasa por ese vaso del río Guanajuato. Entonces hay una importancia muy, muy grande hidrológicamente y en cuestión de riesgos como que para que protección civil junto con, eh, con el director de desarrollo urbano y, y de medio ambiente, pues por favor ya pónganse a trabajar, ya hagan algo, ya, ya, ya son muchas. Ya necesitan ponerse a trabajar, desquiten sus sueldo, señores. No, no, no, ya no que ya no trabajen, porque están cobrando mucho a todo el mundo. Sí, Carla, que, que no más, por favor. Mejor. Está, que... está pidiendo la palabra Carlos Arce. Gracias. Ah. Miren, yo, yo lo veo de, de la siguiente forma. Es es un asunto eh, de la frontera entre derecho privado y derecho público los privados tienen en principio derecho a hacer lo que quieran en su terreno eh, lo que quieran que esté de acuerdo al código territorial y que tengan marcado como no se oye Sí se oye este, lo que quieran que esté marcado de acuerdo al código territorial y al, a los, y, al y al pot actual que rige Guanajuato bueno eso es lo que pueden hacer ellos. Creo que lo que estamos viendo aquí es la expansión de un terreno privado sobre una cañada, una cañada que ya está delimitada. Y esta delimitación ya, ya está diciendo que así está hecha por parte de eh, Profepa, por la autoridad, no por Profepa, perdón, por Conagua. Toda vez que es el hecho de un cauce, y que tiene una serie de condiciones respecto a la ley de aguas nacionales y por lo pronto, por lo tanto, está delimitado. El asunto primero es ver hasta dónde llega el terreno privado. Y yo creo, yo aconsejaría también sacar una copia en el registro público de la propiedad del terreno, este del terreno de la persona esta que quiere construir para saber hasta dónde llega el terreno. Ese es punto uno. Punto dos. Hay que preguntarle también a CONAGUA que diga cuáles son los límites con, debe de tener, debe de tener claro dónde están los límites de, de, de del arroyo, este, sí, sí, sí. de acuerdo al, de acuerdo a, a, a las leyes respectivas, y entonces ver cuánto es lo que se está tratando de ampliar este amigo. Eh, evidentemente lo está haciendo mal si está haciendo eso, si está dentro los, de los límites de, de su propiedad pues puede hacerlo eh, hay que ver otras condiciones de desarrollo urbano, en fin, pero en cuanto a su propiedad está dentro dentro de, de, de el espacio relativo al derecho privado bueno. hacia el cauce entonces entra a la parte pica que, la parte relativa al, al, al cauce y en, y, en el, y en este caso este, está normado también cuando se necesitan hacer cosas sobre el cauce eh, y, y de terrenos que son propiedad federal, pues hay una serie de concesiones y de otras cuestiones que hay que solventar, que ese es otro lío. Pero yo sí creo que lo primero es definir las fronteras de lo público y de lo privado. Entonces hay que ver cual, cómo están las escrituras, hay que ver cómo están los planos de Conagua al respecto y cuáles son los límites de este señor. Y aparte está, a ver, si ya tiraron eh, árboles, etcétera, eh, si, si no hay permisos, en fin, pues hay que, hay que, hay que ver que exhiban los permisos y no pues, pues simplemente de, de denunciar en la presidencia municipal el asunto. Ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos el desgobierno que hay en la parte, en la parte urbana y en otras muchas, pero en este caso en la parte urbana, en el, en, en, en la dirección de desarrollo urbano, pues están dedicados a otras cosas que no es a la regulación urbana, que deberían de estar viendo estas cosas precisamente y viendo, pues que los, los, los asuntos primero que construyan con, con sus permisos y segundo, pues que se atengan a sus terrenos, este, que, que están este, solventados por su, por su escritura. Eh, eh, yo sí pienso, como piensa el PIRI, que pues a través de, de, de, ciertas, de ciertas concesiones por parte de los particulares en este municipio, se logra hacer cualquier cosa. Ese es el problema contra esa realidad. Estamos bregando los guanajuatenses. Ojalá podamos cambiar las cosas próximamente. Eh, yo vuelvo a insistir, el órgano eh, de inspección y vigilancia es Profepa de todo el sector ambiental, para no perder tanto tiempo. Y vean el caso de la clausura del, del río de Martín, de un puente que se iba a hacer. La clausura la hizo Profepa, que es quien tiene las facultades de inspección y vigilancia. No hay que perdernos ni desorientar. Y, este, y también la denuncia... Debe ir en los términos de la carencia de consulta pública en la manifestación de impacto ambiental por, por parte eh, tanto de la autoridad municipal, si fue de carácter municipal, o la autoridad estatal, dependiendo del requerimiento de la normativa interna, ¿no? De, de la normativa del municipio. Y este, lo más difícil, eh, por una experiencia que llevo de 20 años en este tema, es que con agua, Haga la delimitación de la zona operacional que ya la tienen, la están contestando en el, en el escrito. Es lo que más tiempo tarda. Entonces, ya estando la delimitación, pues hay que hacer el montaje, ¿no? Aquí hay ingenieros y arquitectos, ¿no? Es, es, es hacer el montaje de, lo, de la delimitación oficial de la zona federal, en este caso eh, marítima, ¿no? Y sobre eso, eh, sí, efectivamente. Eh, hacer la, la denuncia aunque el que está cayendo en responsabilidad ya con la contestación que tiene que está por escrito es el encargado de desarrollo urbano y este y ordenamiento eh, territorial es, es, ya le está contestando con agua que tiene que eh, pues tener ojos ahí ¿no? ya debió haber clausurado los permisos o iniciando procedimientos de revocación etcétera ¿no? Siquiera... Y obviamente, a, a, a este, en la denuncia es importante que eh, Profepa, en sus visitas de inspección, verifique los permisos municipales y de no ser así, que se indique en, el, en, el, en la visita de inspección. Esto no cuesta nada, ya lo, yo lo he hecho por mucho dinero y sí funciona, no es teórico. Yo también he trabajado en estas cuestiones y hay muchas, muchas eh, quien quien, eh, quien hace estos asuntos es la Comisión, la Comisión Nacional del Agua. Pero lo no quito eh, el el el agua agua Es quien sanciona. Igual lo he, he trabajado que, en Colima, lo he trabajado en Jalisco, lo que... he, que he trabajado que... en Quintana Roo, que lo que he trabajado en Guanajuato. A lo y mejor en ha funcionado en diferentes partes, pero por ley. La ley de no aguas nacionales y reglamento no le da facultades de inspección y vigilancia al órgano Les pido, les pido por favor que primero uno y luego el otro. Si gustan sí, bueno, revisar bueno, la ley de ustedes, aguas son, nacionales, son, supuesto, en su capítulo hay que leer la ley. segundo, para los, para los vecinos, en su capítulo segundo, vienen las infracciones y las sanciones administrativas. Eso les puede orientar un poquito. También en el título décimo, ahí mismo, en el capítulo primero, viene la inspección y la vigilancia. Y ahí la ley claramente marca que es competencia de la comisión a través, obviamente, de las legislaciones que ya están, de la ley EPA, de la ley nacional de meteorología, de, de una serie de leyes, pero quien tiene esa competencia es CONAGUA, la comisión, y ellos son quienes dan las estas sanciones o emiten... La, la resolución final y dicen, ¿sabe qué, señor? Usted está en una zona federal que corresponde a Conagua y que yo tengo que controlarla y entonces usted va a tener que demoler o que remover su construcción. Eso es lo que va a pasar. Eh, tal vez si, si fuese eh, en una zona de uso de suelo, que es otra cosa diferente, federal, ahí sería otra cosa. Pero esto estamos hablando de una zona federal, de un, del hecho de un cauce, de un río. Y ahí cambia la situación. Bueno. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Pero nada pero... más darle una revisión a la Ley General de Bienes Nacionales, al propio reglamento. Sí. Este, y, y ver el capítulo específico de sanciones, inspección y vigilancia y remitirse al lugar adecuado y ya. Sería todo. Claro. Gracias Javier. Gracias. Yo este que desde el punto de vista urbano vean tengan los permisos, las licencias correspondientes del, del, del, del municipio y, y ver también cuál, cuál es la extensión del terreno que, que, que, que es este, colindante con las áreas federales, así de fácil. Y también si hay esa obstrucción que dice para las alcantarillas, señor, eh, también es, el, es importante comunicarse con protección civil. Eso es muy, muy importante. ¿Y la Secretaría entrar? de Comunicaciones y Transportes, yo supongo? No, en la, en la Secretaría de Pro en Seguridad, ahí está la Comisión de Protección Civil y, y ellos pueden también orientarlo. Es que sí. ¿De, de acuerdo. Sí, como que hay muchas tareas eh, pendientes como con Conagua, con Profepa, con el desarrollo urbano. Sí, hay que hacer eh, pues mucha talacha para poder conseguir toda la documentación que permita que a ustedes les quede claro, pero también a la autoridad ¿no? Sí, Memo, ya tenemos avanzado eh, ya hemos acopiado bastante información coyuntural en este caso sí. como es el plano del terreno que originalmente compró el vecino Sí. que originalmente compró lo compró a una muy buena amiga nuestra y, y, y, y sabemos cuántos metros cuadrados efectivamente adquirió de manera legal. Por eso es que también nos damos, nos damos cabal cuenta y hago el comparativo Chusco que con ese terreno sucedió lo que con la colcha de la abuelita cada vez hizo más grande y más grande. Por eso, pero si le das a la autoridad que delimita los bienes nacionales, el causa del río, etcétera, esa, esa escritura le estás ayudando a que sepa hasta dónde <ríe> y lo contraste contra su, con sus planos para que pueda dictaminar y sancionar en todo caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Tiene bueno, que haber una es... relación memo de los permisos que haya con el... Sí. Con el terreno, claro. así de sencillo, desde el otro lado, todo lo que no sea dentro de su terreno, hay que pensar que está en área federal, así de fácil, porque ahí va el sí. Entonces, es, es, es, es todavía más sencillo el asunto. Pero yo creo que si ustedes ya tienen las escrituras del Señor, sí deben proporcionársela ante quien pongan la denuncia, para que le faciliten el trabajo, porque la autoridad sí lo va a localizar, pero se va a tardar mucho, en cambio, si tú la tienes, ya le estás ayudando para que entienda hasta aquí llega lo privado, lo demás, tengo que investigar, porque me toca a mí, que soy eh, autoridad federal, ¿no? Sí, es, so, so, solamente para fin de, de acortar el trámite, pues el pero tiempo, aparte, el tiempo de respuesta. El tiempo ¿Para Parte memo. Sí. Está perfil, pues que vaya allá, profe. Total, claro. lo peor que puede pasar es que Pepa ya le toca a, a, a Conagua y hay que ir a Celaya, ¿no? Pero pues, este. Claro. Pero, pues, Así es. Alguien más quiere participar. Pues, este? Si es con agua, hay que ir a Guadalajara. Ahí están los resolutivos. Ahí, en Celaya, ¿no? Hay unas oficinas. La, todo Guanajuato depende de, de la cuenca de Chapala Santiago, que está ah, en Guadalajara. ¿En Guadalajara? Sí. No, podría ser un acercamiento a Celaya, que está más cerca, y ya vale. que ahí les den una asesoría y una guía. hacia vale. Y otra cosa que también se podría hacer sería eh, la revisión del reglamento municipal, eh, de, de medio ambiente y de desarrollo urbano, este ver que, que, cuál es su competencia para ver también cómo pueden apoyar en detener esto. Pues es que si no hay permisos, ni siquiera debería de estar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo actúan nuestras autoridades municipales, pero pues ni modo a lo federal, o sea, ahí sí, pues sí, ahí sí no van a tener tanto poder, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. He estado tomando puntual nota de todos sus comentarios. Han sí. sido de muchísima ayuda. Qué lamentable, es verdaderamente lamentable que habiendo tantas instituciones involucradas en el asunto, ninguna haya hecho acto de presencia. Es una cuenca, es una reserva forestal, como la describió el presidente municipal, en la cual yo quisiera que mis nietos anduvieran jugu jugueteando en su bicicleta. Lo comentó de esa manera. Tenemos el video, ¿eh? Sí. Tenemos el consierto? tenemos sí. el video. Lo puedo bueno, poner ahorita, si quieren. Bueno, miren, el presidente municipal es como la chimoltrufia. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Acuérdate <risa> cuando andaba en actos de campaña que decía que era necesario proteger la bufa, y hace unos días sacó un, com un comunicado donde dijo que no era necesario. Entonces... Sí. La verdad es que nuestro presidente municipal es una persona que, que no tiene ya él ya está en su onda de TikToks con y hacer este programas con transexuales. Ahora en eso se le va el tiempo mientras tenemos tantos asuntos pendientes aquí en el, en el municipio, como son estas estas actos de riesgo de construcciones ilícitas, de acaparamiento, de violencia. Y él sigue haciendo sus TikToks. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar de una persona así, no? Yo creo Pero que es hora de organizarnos como sociedad civil. Es verdaderamente lamentable, lo repito, lamentable, que habiendo tantas in instituciones que han sido creadas para salvaguardar el orden, la compostura, tengamos los ciudadanos de a pie, tengamos que tomar el lugar que les correspondería a ellos tomar. Ahora resulta que yo tengo que hacer todo hasta todo lo posible para para defender a la sociedad, porque no son mis intereses, son los intereses de todos nosotros. Esta reserva ecológica nos nos debería interesar a todos nosotros salvaguardarla son tan escasos ya los pulmones verdes que hay en Guanajuato que no deberíamos permitir talar sin misericordia un árbol más y aquí aquí se han llenado las manos de veras, de savia de pobres árboles indefensos en su loca carrera que tienen por acaparar más más terrenos más construcciones, más dinero, más poder, más todo. Están pisoteando no solamente nuestros derechos, están pisoteando los derechos de todos ustedes también. Sí, claro. Somos portavoz porque lo vemos a diario. El problema que tienen con todo respeto es que el señor quiere hacer un hotel de paso igual que hizo la, allá en la salida y como tienen adelante, ustedes el addiction que tiene un éxito, ahora el tipo quiere competir con otro motor de paz que va a transformar la vida de la gente de Marfil, de la gente educada de Marfil. Imagínense ustedes a dónde vamos a parar, porque ese es el tipo de negocio que le gusta a las autoridades municipales. Con todo respeto, esa es la tragedia que tenemos. Por eso, tenemos que denunciar como educarlas. Yo los apoyo, yo los apoyo, no pero sí hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos con agua hay que denunciarlos ante problemas para no generar aquí un debate no lleva a nada, hay que denunciarlos En el municipio no vamos a lograr nada, se los digo por experiencia. Van a fingir demencia, van a volverse a lo que siempre se a hacer, Jesús, y olvidarse del tema. Hay que ir a denunciarlos ya, inmediatamente, tanto a Conagua como a Profepa, para que en ambas autores tengan automáticamente su intervención. Eso es lo que sugiero, que, hagan, que van a tener en los próximos meses un motel de paso ahí. Ahí, cerca de, de todos sus lugares. ¿eh? Y, si, y si aún así las autoridades federales y con agua no, no procede, bueno, todavía quedan otras instancias como son los tribunales internacionales del agua, desde que hay una afectación hacia el río principal. Y esos son movimientos muy fuertes que están ahorita, eh, y hay redes de apoyo también para estos casos. Entonces, eh, con gusto yo les puedo dar después la información de estos tribunales por si, el, si se llegan a requerir. Y vamos a escuchar ahora a Marta Monzón que quiere, está pidiendo para la palabra. Sí. Adelante, hay que activar el micrófono Marta, abajo del lado izquierdo, en la pantalla, ahí tiene para activar el micrófono que podamos escuchar. Abajo del lado izquierdo, ahí está. Ya, ya, <risa> ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, agradezco esta reunión, me parece que se ha sido muy enriquecedora. Soy también vecina de Jesús y de Laura y de Jorge, de todo. Soy también de los afectados en este caso. Yo sí quisiera enfatizar mucho la importancia que tiene defender este espacio por el espacio mismo, este, pero también porque arriba tenemos el río este, que está cada vez más sucio. Está, eh, tenemos una entrada. Eh, que no sé si sea vecinal no sé, pero el caso es que sí tenemos muchos problemas con camiones que van y tiran todo el, la basura este, okay. tiran eh, desechos de, de construcción y el río que hace 10 años estaba sí. se fue la señal Marta y se, y sí, se coge el hogar, su... Siempre pasa, siempre pasa. A veces se... Se, se, se fue ella. Ahorita, ahorita regresa. También comentaba este, sí, la parte ambiental de la zona. Yo creo que hay que tener una caracterización en términos de un experto, un especialista en cuestiones de forestales o lo que sea, para caracterizar de una manera objetiva qué hay en la zona para que, inclusive como acto de defensa eh, o como ubicación exacta de las eh, eh, bondades ambientales que tiene, ¿no? Porque lo podemos decir, pero hay que demostrarlo. O sea, ¿cuántas, este, cuántos árboles hay, una cuantificación, si es corredor, etcétera, ¿no? Creo que los vigilantes del camino estaban haciendo una cosa similar desde acá de por, por el, eh, el camino antiguo a Marfil, no sé si a, a, abarque hasta ese lugar lo que estaban haciendo Colibrís, Colibrís y Vigilantes del Camino, ¿no? Se llama, se llama ese grupo. Sí, creo que nada más es en, en el camino antiguo, ah okay. hasta, no, no lo han abarcado, pero podríamos solicitar su, su ayuda yo creo, su apoyo yo creo sí. sí yo lo que sí apoyaría pero los colibríes son para todo hmm. a ver, el problema es legal tienes que sí, hacer no, una no, denuncia claro, claro, claro. si no es la denuncia, te profe, pela con agua no tiene ninguna validez las colibríes pueden ir a gritar decir lo que decían no estoy descalificando su actitud pero aquí es un tema legal tienes no, pero que, que, es que es que como Javier está diciendo que hay que cuantificar ellos sí se están dedicando a cosas como esa. A ver, a ver, no, por eso, Carla, por si, favor. Existe, si existe una caracterización de la zona, como lo señala el esposo de, de Laura, sí. pues es un mecanismo muy importante para eh, cualquier documental o prueba, ¿no? Claro. Porque yo te puedo decir que es muy relevante a nivel ambiental, pero lo tiene que decir a lo mejor un, un biólogo certificado, ¿no? Un perito la importancia claro. de la zona, ¿no? Claro. claro. Sí. Carla, por favor. Eh, sí, este, bueno, ustedes como particulares también pueden acercarse a Conagua para que realice los estudios eh, que, que se necesitan, que la misma ley marca. Y el segundo paso también, y adelantándose un poco a estas personas, sería solicitar la concesión de esa zona federal. ¿Cómo? Hay, hay, una, hay una lista de cómo puede solicitar la, la concesión pero ustedes la podrían solicitar como tramitar la custodia de la zona federal para áreas verdes. Y esto sí se da a, solamente para municipios y para zonas urbanas. Recordemos que nosotros, ustedes como vecinos, todavía están dentro de, urbana, dentro de una zona urbana. Entonces aquí nada más hay que recordar la importancia de la documentación, que todos los planos deben de ser autorizados por la CONAGUA, y que todos los, eh, pues todos los documentos administrativos que se generen, va a haber un pago de derecho correspondiente. Y se tienen que presentar todos en el Centro Integral de Servicios. Pero de que ustedes pueden hacer algo, sí pueden. Pero acérquense por favor a Conagua. Muy bien. Marta Monzón estaba hablando cuando se fue. Después, señal. Si quiere volver nuevamente este, a terminar. Hay que abrir el micrófono ya. Eso. es una ah, es Pass, ¿no? Yo creo. ok no sé dónde me quedé este sí quería enfatizar la importancia de, de defender esto sí porque no esto está enlazado con el río que pasa acá arriba el río guanajuato y que cada vez vemos que lo ensucian más están llegando a tirar escombro los camiones sin ninguna eh, medida ni se le, le, hemos puesto piedras en el camino así nada más como para decir no entren, pero los quitan. Y entonces es toda la zona la que tenemos que defender. Como decía el, el presidente municipal, para los nietos, para quien sea, para toda la humanidad, porque esta es, es a Guanajuato y, y yo creo que que, que ver un, la defensa de todo nuestro enteño. Yo espero que las autoridades escuchen y que, este, se preocupen por eh, defender esta parte de, de la, del pulmón de Guanajuato. Gracias. De qué? ¿Alguien más? ¿No? Pues es una denuncia ciudadana, hay que seguirla, hay que presentarla. Bueno. Ya el público la conoce, Memo. Bueno, sí. lo que tienen ellos es que proceder legalmente que el grupo las acompañe. Bueno, esta sesión va a quedar grabada en la página del observatorio, va a estar permanentemente para que cualquiera la pueda consultar. Y que, de, pues que va, va a quedar como un documento para la posteridad, lo que estamos diciendo en este momento. Y en YouTube también, ¿no? Y también en YouTube va a estar. Una, una, un organismo más al que se pueden acercar es al organismo de Cuenca. Entonces, también ellos pueden asesorarlos y pueden darles también una dirección. ¿Y ese organismo de cuenca dónde, eh, Carla? Tengo las, las direcciones. Bueno, tengo los teléfonos. Se los puedo sí. también proporcionar. están en el Internet. Nada más hay que buscar organismo de cuenca Lerma, Lerma Chapala o Lerma ah. Santiago, perdón. Ajá. Lerma, está, está en, en Guadalajara. Está hasta, está. Pero, pero tienen también diferentes, este, esos organismos van teniendo diferentes operadores que también pueden ser los de las cotas, que luego los de las cotas lo que les ayunan es al llenado de formatos y todas estas cosas, pero yo creo que me iría más por el organismo de Cuenca y por la autoridad, la Comisión Nacional del Agua. Ahora, hay, hay un trámite de gestión que se llama el 006, 06, que es ocupación de terrenos federales de Conagua. Entonces, irse a la, a la parte de gestión, pero Conagua implica necesariamente el pago de derechos por el... Por tres tipos de carácter fiscal. Uno que sería para protección y ornato, que sería el adecuado eh, a nivel de protección para uso general. Son muy altos los costos de la concesión y a lo mejor la, la delimitación de la poligonal específica de la concesión va en función a a una a un paso no prácticamente. Puede llegar el momento que inclusive eh, me ha tocado ver casos, por ejemplo, a mí en Acapulco, que ya está el relleno del, de la, del canal del arroyo y a pesar de eso ha habido procesos de reversión. 006, trámite ¿Sí? ocupación de terrenos federales. Y se los digo porque una vez me, me pide un asesoramiento los de Marfil, eh, una constructora de Celaya para ver la revisión de la manifestación de impacto ambiental y simplemente pues lo digo pues hay que tener el permiso de Conagua, hay que tener el impacto ambiental y hay que tener el, el permiso de Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En sí. este caso pues este, tienen todos los elementos sólidos para la cuestión de la denuncia, ¿no? Por la inexistencia sí. de autorizaciones sí. y como el esquema panista es regularizar lo, los pecados pues yo creo que, que permite, el, el, el, el cuate es capaz de regularizar el proceso, ¿eh? Estar abusados. Bueno, yo voy a, voy a leer lo que está, la gente que está viendo esto en, en este momento en vivo, eh, eh, ha puesto algunos comentarios. Lulis Piña dice, a esta administración no le importa el medio ambiente, ni las reservas ecológicas, ni los parques, ni jardines, presas. Bueno, ni los camellones del Euquerio andan perdidos, perdidos. Y todo eso que sea el pretexto para arrebatarnos la riqueza ambiental. Armando Morales dice, ya basta, Guanajuato se está quedando actualmente sin áreas verdes. Es evidente que los incendios que vemos cotidianamente en los cerros guanajuatenses son provocados por intereses personales para que no haya zonas verdes. Al no tenerlas, hay, hay justificación legal ante las autoridades correspondientes para poder construir. Marta, que está aquí con nosotros, eh, estaba diciéndonos que no podía entrar. Luego Armando dice que recuerda cuando se puso la denuncia contra Ricardo herbert Chico por construir la, al lado del Cerro de la Cruzita, se salió con la suya y no pasó nada. Así se maneja la política en nuestra capital. Pau Vargas dice, ingeniera Carla, a basarse en la ley de transparencia para proceder. Armando Morales, ¿Quién es la persona? Pau Vargas, recordemos que son instancias públicas, federales y estatales denuncias con copia a la función pública. Yuli Márquez Forestales, perdón. Yuli Manríquez, ¿Dónde se puede revisar las áreas federales de Guanajuato? Estos son los comentarios de la gente que está viendo lo que está sucediendo aquí. Quisiera Memo, si sí. me es posible participar no? un minutito más Recuerdo claro. que hace dos años, cuando vino el presidente municipal y su gabinete, sí. eh, adquirieron el compromiso de preservar esta área. Uh -huh. Yo tengo, vaya, yo así fui educado. Para mí vale más eh, la palabra que la tinta. Sí. Si ellos aquí, estando hace dos años, adquirieron el compromiso... De caballeros, de preservar esta cuenca. Y lo primero que hicieron fue suspender las actividades de, de construcción que había en este muro de piedra que va a servir de cimentación para esta construcción. Sí. Y también fue el, el constructor, el, el propietario del terreno fue también obligado a, a, a realizar actividades de remediación de todos los daños que habían hecho a la, a, en, la, en el aspecto forestal y pagar una cantidad, no recuerdo si dos o tres mil pesos por cada espécimen que habían talado, pues no sé si hayan pagado a lo que fueron condenados, pero tampoco hubo alguna actividad de remediación, ¿eh? la cañada todavía se puede ver ahorita vaya los daños no irreversibles pero muy difíciles de subsanar muy bien pues así estamos bueno este, esta sesión queda ahí como documento en Facebook este, si alguien ya no tiene nada que agregar podemos dar por concluida la ¿La reunión? ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Marta? Sí. Creo que, hay, creo que nos quiere decir algo. Marta Monzón. Bueno, pues sí. Y nada más agradecerles a todos el interés que están mostrando y pedirles que nos sigan ayudando, acompañando en esta situación para que no seamos como los vecinos incómodos del, del señor rico que está queriendo hacer sus negocios. Entonces, si sí les pedimos que nos sigan acompañando, que nos asesoren sobre todo en, las, eh, en todas las instituciones a las que tenemos que ir, y con esto creo que podemos este, avanzar mucho más. Entonces, pues sí, un agradecimiento a todos ustedes. Ánimo, no se desanimen, por favor. No se desanimen. Vamos, vamos a luchar. Yo les hago, yo les hago un llamado a que sigan siendo eh, vecinos latosos. Es, es, eso es lo importante. digo Hay que ser muy latosos, hay que ser exigentes y no dejarse eh, llevar por, por las realidades que tratan de imponernos los malos gobiernos. Eh, es, en este caso es una, una omisión. Esencialmente de un mal gobierno que no le importa la inspección, que no le importa el control de las cosas, que nos hace pensar muy mal en cómo se arreglan los asuntos de construcción en Guanajuato. Y esa es la realidad que estamos viviendo en Guanajuato. Hay que cambiarla cuanto antes. Eso es lo con eso remate, remataría. Gracias. Muchas gracias a todos. Eh, espero que tengan buen provecho y hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Hasta luego.